Y esa weá me mandó la chucha como que se me... track. Guatita llena. Cuando se dobló el manubrio te trancó la rueda. Y ahí se te quitó la bicicleta. <ríe> ese porrazo fue, fue brutal, weón. Lo vimos con los chiquillos allá en la casa Willy Wonka. Guatita llena. En slow motion. Y yo dije, weón, te salvaste de ese tronco milenario. Y el costalazo fue fuerte, weón. Tenés que cuidarte, Andrés, weón. Hoy día no podéis caerte. Hoy día vamos a aprender harto. ¿Cómo caer? Sí, sí, sí, sí. <risa> Tres costillas rotas. Un tronco abollado. Caerasulado, weón. <risa> ya señor. Andrés, no jugáis nada con los pies. ¿Qué? ¿Cómo es Cuando con los pies yo lo llevo tieso, weón. Lo lleváis planos todo el rato. ¿Sí? De, de postura vais bacán. De hecho, vais súper armado. Bueno. Eh, lo único que te veo es que los pies no los movís nada y te puede ayudar mucho. ¿Pero en las curvas bajarlo? No en todas las curvas. Ponte tú ese pedal te ¿cachai que tiene buen apoyo? ¿Sí? Pedales planos nomás. ¿Sí? Ladriando acá en línea recta para allá, el cerro te quiere botar, ¿cierto? Bajo el pedal del interior. Exacto. ¿Bajáis el pedal exterior? Exactamente no. Como la bici me está, se está tratando de ir para allá, yo le bajo este pedal. Ah, claro. Bajando este, la bici se agarra. Bajando este. Caliente. Buena suerte, ¿cachai? Justo aquí te está yendo para abajo y esa la podría haber salvado o asegurado mucho más el con el pedal abajo. Trata, trata de ir haciéndolo. Es, ¿Con qué pierna ahí adelante? Con el derecho. el derecho. Este es una vuelta para adelante y este es el otro una vuelta para atrás ya. Entonces por ejemplo en este, si voy así, bajaría el pie Siempre el de afuera Piénsalo como bajar el pie de afuera o levantar el de adentro Mira, esta es la ciencia detrás de esta va Si es que tú vas ahí perpendicular con el piso, los pies van planos, ¿cierto? sí Pero si tú querías ladear la bici para que los pedales sigan planos, tenéis que moverlo. Hacia allá. Che, porque los pedales siguen nivelados. Sí. Y para el otro lado, ahí se aplanan y ahí se mantienen planos también. Claro, si cargáis el de allá abajo, hago que la rueda patine por fuera. Claro, si cargáis si a este lado de la bicicleta, la sacáis. Claro. Pero si cargáis a este lado de la bicicleta, la, la agarráis contra el piso, la, la claváis. Le pedís todo este lado del neumático. Dale adelante para ir viendo cómo hay posicionando los pies. Y voy mm, anda copiándome. Sí. Perfecto. Voy a ir arriba más relajado. en una lo sentí que lo hiciste, bajaste y sentí el tiro como tracciona es como intuitivo porque el, el de adentro si lo bajáis te va a sacar la cresta, te va a topar el pedal ahí y fuiste no, hay ponte tú si la bici se te va acá tenía el pie listo que hay ahí puesto Ex como que te va a dar un poco más de tiempo para reaccionar, igual te podéis caer pero te va a dar más tiempo para reaccionar Dalle compare. Ecco. Bene. Pidiéndole toda la técnica, ¡Uh! ¿Toma la garra, iba y bacán, bro. bueno, ahí tenéis que practícalo y de ahí voy a empezar a decir cuándo lo necesitas y cuándo no. Púdate lo antes, aunque hubiera al ahora igual le metí. <ríe> Bacán. Sí, bueno, ahí empezáis como a esquiar con la bicicleta. Uf, uf. Exacto. No la sentí rica.